No sé si a ti te resuena, pero hace mucho tiempo, hace muchos años, tuve un alumno que curiosamente, bueno, pues no hablaba demasiado, no decía demasiado, no sonreía demasiado, no, no hacía nada en demasiados, era un poco como una especie de estatua. Aunque por dentro él decía y aseguraba que no se sentía bien y que tenía una serie de incomodidades emocionales y que a veces no controlaba sus emociones. Y lo que rescato en este momento, lo más importante, era que me decía que desde pequeñito había crecido en el los hombres no lloran. Le había afectado tanto esta creencia familiar que evidentemente ni reía ni lloraba. Esta persona no hacía absolutamente nada, no tenía picos emocionales en ningún sentido, por lo menos de forma externa. Ya después de lograr ayudarle y sacarle de ese profundo... Océano oscuro, por llamarlo de alguna forma Siempre me quedó la secuela de ese comportamiento Puesto que Ha habido parámetros a, a Afines, con atos afines De emociones pasadas Hace muchísimos, muchísimos años Recientemente, recuerdo que Bueno, cuando yo tenía 13 años Y murió mi padre, entonces Mis emociones también se ahogaban Un poco en mi garganta, porque no estaba Bien visto en ciertos momentos Y ciertos círculos, el soltarlas entonces, tras pasar los años, lo dejé un poquito ahí y, sin embargo, hoy lo rescato. ¿Por qué? Porque pienso muy bien cómo te puedes sentir tú y pienso que muchas veces hay comportamientos hiperactivos. Es decir, voy a hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, hacer. Por ejemplo, recuerdo... Un amigo, un amigo que tuve hace muchos años, que era de esta tipología, ¿no? De este carácter o de esta personalidad. Al fin y al cabo, no era mala persona, por supuesto. Sin embargo, todo el día hacía cosas, todo el día hiperactivo, todo el día sonriendo, todo el día aparentemente de buen humor, todo el día, todo el día. Y yo me preguntaba, y se lo decía, digo, el día que frenes, el día que tomas conciencia de tus emociones, me llamas. Porque yo sabía en el fondo que el día que me pasara eso, pues tocaría fondo y muy fondo. Claro, yo rescato de los dos comportamientos que muchas veces estás hiperactivo, estás sonriendo, estás a tope, estás siempre arriba, siempre arriba, siempre flow, entre comillas, y no te das tiempo a sentir a ti mismo quién eres, dónde estás, lo que haces, para qué estás, cuál es tu misión en la vida. En definitiva, estás como flotando en, un, en una realidad dentro de otra realidad, que al fin y al cabo, por no sentir, por no padecer, no estás haciendo nada, nada en positivo para contigo. Estás navegando sin rumbo, estás flotando y, y aunque te den pequeñas rocas y pequeñas algas en los pies, tú no lo sientes, tú no los ves. Y lo que es peor, no sabes ni con qué chocaste ni qué te rozó los pies. Y claro, ese es un problema muy común, muy común en personas jóvenes y no tan jóvenes. El gran problema está cuando paras a sentir quién eres tú ¿De dónde vienes? ¿Para qué estás? ¿Qué propósito en la vida puedes tener? Y ahí te aseguro que vas a tocar fondo. No pasa nada, es muy positivo. Tranquilo, tranquila. Sin embargo, hoy he querido rescatar un poco en, eh, esto, ¿no? Entre hiperactividad... ...contra tristeza, para que te quedes, para que elijas la emoción de la tristeza. Y te preguntarás, jo, es que mm, entre estar hiperactivo y siempre up y flow y happy... Y, y, y, ...y elegir la tristeza, es que no quiero elegir la tristeza. Claro, claro, nos ha jorobado, nos ha jorobado. ¿Quién quiere sentirse triste? Nadie quiere sentirse triste. Sin embargo, es esencial que pares momentáneamente tu vida, le des al pause... ...y, y abras y des al play de tus emociones. Para conocerte, para controlarlas, para saber en qué momento es más importante sentir una cosa u otra. Y en otras veces, en otros momentos, el darte cancha abierta y sentir las emociones que tienes en tu interior. Porque una, una persona que no controla sus emociones, que también he conocido, es realmente muy problemática consigo y con el mundo exterior. Al entorno le hace bastante daño, a la familia le hace bastante daño y a sí mismo se hace bastante daño. Entonces, esto es simplemente una observación que te pongo con cinco beneficios de sentirse triste o de sentir tristeza para que, por favor, vayas eligiendo abrazar tus emociones. Mira, si estás triste, primero, te va a permitir adaptarte al entorno. Ya tienes algo de lo que partir, no del vacío de la hiperactividad. Segundo, cuando tengas algún tipo de pérdida, desgraciadamente, estamos todavía con el COVID y lo que queda, pues tendrás pérdidas como he tenido yo, como han tenido amigos míos y familiares míos. Y bueno, mmm, de verdad, la tristeza te va a ayudar a canalizar eso y llevarlo prósperamente a otros estadios emocionales más positivos, por llamar de alguna forma. Porque date cuenta de que la tristeza, si es verdad que es es una emoción negativa, que se puede convertir en sentimiento a largo tiempo, claro que sí. Sin embargo, aunque sea negativa en teoría, es muy sana. Es muy, muy sana. Grábate esto en tu mente. Número 3. cuando tengas un fracaso, claro que es bueno sentirse triste, porque de ahí vas a salir si no te sientes, si no te ves, si no te colocas, si no te ubicas, si estás hiperactivo, no sabes ni dónde estás, con lo cual no tienes de dónde partir. Punto número 4. Aunque parezca raro, también desde la tristeza puedes conseguir metas, objetivos en tu vida, porque muchas veces te abre un camino que antes no tenías ni siquiera conocías. Y por último lugar, siempre que te permitas sentir triste, Date cuenta que de ahí pueden nacer otras emociones, paulatinamente, puesto que ya abres tu corazón, ya abres tus sentimientos. Si estás hermético, hiperactivo, y vas a toda la velocidad por la vida, pasándote en miles de estaciones de metro, puede que llegues a la última, pero nunca sabrás ni por cuántas has pasado, ni cuáles has pasado. Y como bien sabes, dicen que la felicidad es el proceso de vivirla, no la meta. Así que permítete el lujo de vivir el proceso de la tristeza, porque llegarás a la felicidad. Ya sabes, amiga, amigo, como siempre te digo, no pares de hacerte preguntas. En este caso, la dinámica que te propongo es esa. ¿Qué pasaría si dejo de sentirme hiperactivo, paro y empiezo a reconocer mis sentimientos? 2. ¿Qué sentimiento reconozco tras estos pensamientos? 3. ¿Hay algo que escondo de mí a mí mismo? 4. ¿Y si me permito vivirlo? Y 5. ¿Me lo voy a permitir? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10? Y todas esas respuestas, sobre todo la más importante, qué emoción estás sintiendo ahora y dónde se aloja en tu cuerpo, es lo que has de escribir en tu cuaderno. Para empezar a tomar conciencia de ti mismo, da igual si tienes 18, 28, 38 o 48. Lo importante es que empieces, comiences ya a sentirte a ti mismo, porque te mereces conocerte, te mereces amarte. Y te mereces ser feliz y a veces has de comprender que pasar por el camino, por el pequeño peaje de la tristeza, es nada en comparación a lo que vas a conseguir cuando empieces a saber quién eres y hacia dónde vas. Un abrazo y hasta el siguiente.